Palmera Bismarckia nobilis. Bismarckia es un género muy típico, con una única especie, Bismarckia nobilis, la palmera de Bismarck o palmera azul de Madagascar, perteneciente a la familia de las palmeras Arecaceae. Descripción. Bismarckia Nobilis tiene los troncos chocha de color gris con hendiduras anilladas. El tronco tiene de 40 a 45 centímetros de diámetro, ligeramente abombado en la base y libre de hoja en toda la base. En su hábitat natural puede llegar a medir más de 25 metros de altura, pero generalmente no es más alto de 12 metros en cultivo. Las casi redondeadas hojas son enormes con la madurez, con más de 3 metros de ancho y se dividen a un tercio de su longitud en 20 o más rígidos foliolos, divididos a su vez en los extremos. Los peciolos tienen 2-3 metros de largo, ligeramente armados y están cubiertos en un color blanco de cera o color canela. Las casi esféricas hojas de la corona tienen de 7.5 metros de ancho y 6 metros de altura. Distribución y hábitat. Es una palmera endémica de la región occidental y el norte de Madagascar, donde crece en los pastizales abiertos. Se encuentra solo en Madagascar, una isla conocida por su rica diversidad de taxones únicos. El género Bismarckia es uno más entre una gran variedad de palmas, alrededor de 170 palmeras, de las cuales 165 son exclusivas en Madagascar. Crecen en las llanuras de las tierras altas centrales, casi llegando a la zona occidental y el norte de las costas en las sabanas de hierba baja, por lo general en suelos lateríticos. Como gran parte de esta tierra se ha eliminado con fuego para uso agrícola, las bismarquias junto con otras especies resistentes al fuego, como los árboles Ravenala, Paragascariensis, Guapaca, Boheri, son los más conspicuos componentes de esta árida región. Etimología en honor al príncipe Otto von Bismarck, primer canciller alemán. Palmera de tronco simple, grueso, de 10-20 metros de altura y hasta 35 centímetros de grosor. Hojas palmeadas, erectas o ligeramente curvadas, de color verde azulado, cubiertas en el peciolo de una cera blanca. Segmentos en número de 50-75 largos. Inflorescencia con ramificaciones cortas oide de unos 4 centímetros de diámetro de color marrón oscuro. Es una palmera de crecimiento más bien lento, destaca por el color gris azulado en sus hojas que la convierten en una de las palmeras más vistosas. En zonas libres de heladas se les puede ver plantadas en alineaciones o formando grupos a diferentes niveles. Resulta excelente como ejemplar solitario. Buena para decorar patios y terrazas en su estado juvenil. En interiores muy iluminados también se le puede plantar, pero no es tan habitual. Los indígenas usan sus troncos y hojas para construir Habitáculos. Cultivo, exposición, soledad, incluso desde joven. No soporta heladas, aunque puede resistir hasta 4 grados centígrados las plantas adultas y adaptadas. Se cultiva al exterior en muchas regiones mediterráneas. Tolera suelos pobres, aunque prefiere suelos fértiles y bien drenados. Si hay que extraerla del suelo, es preciso hacerlo con mucho esmero, puesto que es difícil el trasplante. Se muere si se pierde el cepellón de tierra. Se multiplica por semillas que tardan en germinar. La llamada palmera Bismarck tolera periodos de sequía y fuertes vientos, pero es una palmera exótica adecuada para climas templados. Es una palmera de crecimiento lento y puede llegar a alcanzar 20-25 metros total de altura. La Bismarckia es una elegante y robusta palmera de hojas color azul plateado formando abanico para trasplantarla debe estar bien enraizada dentro de la maceta es impresionante por su color gris azulado y por sus dimensiones necesita posiciones soleadas y amplio espacio para su desarrollo muy rústica respecto a los suelos, tolera periodos de sequía y vientos secos es una palmera que tarda en recuperarse si es trasplantada del suelo y por ello es recomendable plantar especímenes que estén bien enraizadas en contenedor. Existe una variedad de hojas verdes. Es una palmera dioica, es decir, hay pies femeninos y pies masculinos. Las flores se agrupan en inflorescencias que brotan de entre las axilas de las hojas y los frutos son redondos de color oscuro negro. Cultivo y usos: palmera que puede vivir en multitud de situaciones con un crecimiento moderadamente rápido si se cultiva a pleno sol con riegos durante los primeros años de cultivo y en zonas libres de heladas con clima templado, donde puede producirse alguna helada, pero muy ligera. casi toda clase de suelos, con tal de que drenen bien, resistiendo bien la sequía. No tolera muy bien el trasplante cuando es joven y aún tiene poco tronco, y cuando adulta hay que trasplantarla con ciertas precauciones. Se multiplica por semillas que pueden tardar más de un año en germinar, emitiendo una primera raíz bastante profunda, por lo que la siembra debe hacerse. En recipientes de 35-40 centímetros de fondo, como mínimo, se utiliza de forma aislada o formando pequeños grupos. Si se tiene la oportunidad de tener una palmera grande y se opta por la misma que nobilis. Sin duda, es importante saber que ha de estar en el exterior o pleno sol en semisombra y a una distancia mínima de 4 metros en otras plantas más altas. Sus raíces no son invasivas, pero como hemos visto, su tamaño es imponente y para que pueda crecer bien necesita espacio. Necesita un riego moderado, es una planta que resiste mucho mejor la sequía que el encharcamiento, de modo que no aconsejo regarla más de unas 3, quizás 4 veces a la semana en verano, y una y dos cada 7 días el resto del año. Aprovecha para abonarla durante los meses cálidos con abonos de tipo orgánico, como el guano. El clima debe ser cálido prefiriendo los tropicales secos ahora bien la variedad silver ha demostrado ser lo suficientemente resistente al frío como para que su cultivo en el mediterráneo y en zonas con heladas débiles hasta los 4 grados centígrados siempre que sean puntuales y de corta duración puede darse sin problemas